Bienvenidos al Módulo de Rectificadores Activos o PWM. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo perseguiremos los siguientes objetivos. Comprender el principio de funcionamiento de los rectificadores activos que son muy utilizados sobre todo en Europa, donde la normativa internacional establece que rectificadores de más de 1 kVA deben poseer factor de potencia unitario y tener bajo impacto armónico sobre el sistema de potencia. En ese sentido, en este módulo también estudiaremos las formas de ondas, el comportamiento y el impacto armónico que tienen las diferentes topologías de rectificadores activos. Y finalizaremos analizando los principios de control de estos rectificadores, para impactar el contenido armónico de las formas de onda generadas, así como mejorar el factor de potencia que consume el puente desde el sistema de potencia. Para esto, este módulo está organizado en cinco temas, empezaremos con los aspectos generales del proceso de rectificación activa, hablaremos del rectificador monofásico, por control de tensión el Voltage Source Rectifier. Hablaremos después de la configuración trifásica tanto del Voltage Source Rectifier como del Current Source Rectifier. Finalmente veremos el rectificador Vox y Viena, que son rectificadores unidireccionales. Culminaremos el módulo hablando de las estrategias de control para mitigar el contenido armónico producido por el puente o producido por otros puentes aledaños a este rectificador activo, como es el control de potencia y cómo se puede generar una forma de onda determinada a partir de la modulación de los rectificadores activos. Sin más preámbulo, comencemos con este tema que nos permitirá trabajar y conocer el funcionamiento del rectificador activo. Gracias por su atención.